Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Este día miércoles, mitad de semana, la bendición de Dios llega a cada uno de nosotros y llega en todo el momento. Vamos a iniciar nuestro día dándole gracias a Dios. Quiero invitarlo para que piense en este momento algo por lo cual le va a dar gracias. Vamos a pensarlo, a meditarlo. Nos hemos levantado, hemos tomado el alimento, vamos a nuestro trabajo, a nuestro estudio. En fin, iniciemos este día dando gracias. Hemos podido respirar, tenemos la salud, ¿Cuántas bendiciones? ¿Y quiénes somos para merecer nada? ¿Qué hemos hecho? Portarnos mal muchas veces. Por eso lo invito, querido hermano, para que junto conmigo diga, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo exclamó Jesús,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 Me has dado tantas cosas espirituales, materiales. Has revelado las cosas grandes del reino a los pequeños. Por eso quiero pedirte perdón, porque muchas veces, en, de, en vez de buscar ser pequeño, he buscado ser grande, ser reconocido. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he perdido, me he embolatado en los afanes, en las carreras del mundo, en las grandezas del mundo. Cuando delante de ti es lo pequeño, lo sencillo, lo grato a tus ojos. Tú sabes, amado Cristo, que muchas veces no te agrada lo que me, no me agrada lo que tú me das. Tengo que aprender a agradecerte la mano providente que me sostiene día y noche y me da de todo. Sin ti soy nada. Que me acostumbre a ver todo como gracia tuya. Dame humildad, Señor. Humildad para así poderte verte mejor. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo, queridos hermanos. Agradezcamosle a Dios todo lo que Él nos ha hecho. Busque a alguien para darle gracias el día de hoy. Y recuerda esta noche, 8 de la noche, la lección divina. Nos encontramos en la noche. Dios los bendiga.